Vamos a seguir entonces con las trazas de Nyquist, entonces nos da la, la siguiente función en, en lazo abierto, eh, vamos entonces a, a analizar, recordemos que teníamos unos pasos, el primer paso era hallar GP de J omega por H de J omega, que esto es igual a 1 sobre eh, acá entonces sería omega cuadrado menos más 2 eh, omega j más 2 entonces eh, qué es lo que primero teníamos que hallar pues a ver la magnitud entonces vamos con la magnitud la magnitud de eso que hay adentro es igual a 1 sobre la raíz de la parte real al cuadrado que es 2 menos omega cuadrado al cuadrado más 2 omega al cuadrado que sería 4 omega cuadrado listo eh, lo que sigue es la fase a ver, acá la fase es Chum, chum, chum, chum, chum. sería el ángulo del de arriba que no tiene parte imaginaria y por tanto nos daría 0 menos el ángulo del de abajo miremoslo acá arco tangente o tangente a la menos 1 de la parte imaginaria que es 2 omega sobre la parte real que es 2 menos omega cuadrado que seguía a ver entonces teníamos magnitud fase la parte real y la parte imaginaria entonces para la parte real y la parte imaginaria multiplicamos acá por el conjugado vamos a formar esto más bonito para que se vea el conjugado que es equivalente ¿no? entonces será ya se me olvidó estar en la parte imaginaria y estar a la real bueno 2 menos omega cuadrado más j 2 omega o 2 omega j como quiera y el conjugado entonces 2 menos omega cuadrado más bueno menos 2 omega j Eh, y acá arriba lo mismo 2 menos omega cuadrado menos 2 omega j listo ya habíamos dicho en, en algún lado anterior que este era fácil porque esto acá siempre quedaba como esta pero sin la raíz entonces acá simplemente copio lo mismo <risas> listo entonces 2 menos omega cuadrado al cuadrado más 4 omega cuadrado por la parte real de esta que es 2 menos omega cuadrado y acá la parte imaginaria es lo mismo menos 2 omega pongamos esto bien sobre acá 2 menos omega al cuadrado al cuadrado más 4 omega omega cuadrado listo creo que ahí quedó bien eh, okay. dejémosle estos corcheticos para decir no es que es una nueva variable sino que es la parte imaginaria de esta cosa Listo. teniendo esas ecuaciones entonces vamos a dibujar la tabla voy a dibujar bueno aquí tenemos la tabla eh, utilicé estos siguientes valores de omega obtuve estos valores de magnitud de ángulo parte real e imaginaria vamos entonces a hacer una observación eh, de en qué cuadrantes están los puntos eh, acá me falta calcular este último que lo quería como explicar entonces vamos con la parte real entonces es un límite de cuando omega tiende a infinito entonces voy a dividir sobre el de mayor exponente, bien sea en el numerador o denominador, que es, si resolvemos esto, omega a la 4. Omega a la 4, que es igual a omega al cuadrado al cuadrado. ¿Sí? Listo, entonces voy a comenzar a dividir todo, todo, sobre omega a la 4. Entonces la parte de arriba me quedaría 2 sobre omega a la 4, menos 1 sobre omega al cuadrado, sobre eh, acá, entonces como lo estoy introduciendo de esta forma, entonces voy a hacerlo así: 2 sobre omega cuadrado. Si se dan cuenta, lo meto dentro de este paréntesis que está al cuadrado menos omega al cuadrado sobre omega al cuadrado da 1 más 4 sobre omega a la 4 eh, sería omega cuadrado y listo ahí termina mi expresión eh, pues realmente si reemplazo acá por omega infinito esto me da 0 me da 0 bueno el límite no acá esto me da 0 este también me da 0 y me da 0 sobre menos 1 que eso es igual a 0 listo entonces como me dice que es igual a cero entonces yo lo reemplazo acá igual a cero. Algo similar podríamos hacer con este, con la diferencia de que este ya también me da cero. Sí porque acá teníamos el mismo problemita del omega y ahí me da cero eso no es más listo. Entonces vamos a analizar en qué cuadrante está porque acá Simplemente lo calculé así como tangente a la menos 1 de esta parte imaginaria sobre la real. Pero, ¿qué pasa? Que llegado el momento, borremos esto también de acá. Llegado el momento, nosotros tenemos la información de todos los cuadrantes: el cuadrante 1, 2, 3. 4 y de esta forma nos damos cuenta que acá el parámetro vamos a llamarlo real e imaginario, ¿cierto? El parámetro voy a hacerlo con coma, ¿no? Primero la parte real y luego la imaginaria. Entonces la parte real es positiva, la imaginaria es positiva. Acá en el segundo cuadrante la parte real es negativa la parte imaginaria es positiva acá en el tercer cuadrante la parte imaginaria y real son negativas acá la única positiva es la real y así cuando yo hago esta expresión de acá más por más o bueno más sobre más más menos más menos entonces resulta de que para este caso tenemos menos menos, entonces nos está dando información del primer cuadrante, no del segundo. ¿Qué debemos hacer? Si obtenemos un ángulo acá, por decir algo, de un ángulo que esté entre 0 y 90, por decir algo 45, para obtener acá el que es correspondiente, porque realmente estamos obteniendo acá estos cuadrantes, entonces simplemente, este 45 ya lo obtenemos acá. Debemos sumar 180 grados y de esta forma vamos a obtener eh, ese ángulo. Eh, acá nos dan ángulos negativos, ¿cierto? Hasta acá. Entonces, este de acá, parte imaginaria 0 y parte real 0,5, pues está sobre este eje, entonces debe tener ángulo 0, que es definitivamente lo que pasa ahí entonces realmente está sobre esa línea no está en ningún cuadrante en específico parte real positiva y parte imaginaria negativa está en ese cuadrante en el cuarto entonces a ver cuarto cuadrante cuarto cuadrante cuarto cuadrante cuarto cuadrante menos por menos está en el tercer cuadrante tercer cuadrante tercer cuadrante, tercer cuadrante y no me interesa el tercer cuadrante bueno acá como de 0,0 0, también tiene un ángulo de 0 ¿Listo? el tercer cuadrante nos arrojó datos como si estuviera en el primer cuadrante entonces simplemente acá le sumamos como digo acá gráficamente 180 grados para que nos dé el ángulo real o de otra manera podríamos restarle menos 180 para que nos dé este ángulo de acá pueden hacerlo como quieran ¿Sí? acá nos dieron ángulos negativos entonces pues como para mirar con respecto a esto cómo cambia y no hacer cambios abruptos del modo de pensar no sé si me hago entender o sea acá siempre nosotros miramos que es como un vector que se mueve para un lado para el otro entonces acá si sí de pronto cambio de mi notación de ángulos negativos a la positiva de pronto me confundo, entonces más bien le, rest le resto los 180 grados, menos 180 grados y vamos a obtener los siguientes resultados, entonces a este 63 o oh, bueno vamos a hacerlo acá esperen un momentico, eh, menos 180 más 63,43, eso me da menos 116 entonces acá entre paréntesis menos 116,57 creo que este paso no lo había explicado en el ejercicio anterior porque no había necesidad eh, 23,49 entonces menos 180 menos 23,49 que eso nos da menos 156,51 listo eh, Acá entonces tenemos como cierta, cierta malicia de que este número acá al final, el que está en 0,0 pues realmente no vale mucho el, el ángulo que tenga pero es como para proseguir como con, con, con el aumento o bueno, en este caso la disminución del ángulo eh, entonces por eso puse menos 180 como opcional aunque eso no interesa porque si dibujamos el punto 0,0 pues no nos interesa mucho el, el ángulo. Eh, bueno, ahora vamos a dibujar. Proseguiremos entonces con esta gráfica. Eh, a ver, ¿qué podríamos decir de acá? No, pues nada. Vamos a intentar representar estos puntos pensando un poquito. Entonces, de magnitud, la máxima, la máxima es 0.5. Sí, positivo entonces podríamos incluso decir no pues teniendo en cuenta eso como la máxima que vemos ahí en esa gráfica es 0.5 entonces simplemente dibujamos más parte a, a la parte real positiva imaginaría a ver porque mira acá llegan hasta menos 0.2 que es Ah, no, el máximo negativo es este de acá, menos 0,1. Imaginario, a ver, solo se ve negativo. Bueno, pues imaginario solo se ve negativo, creo que era por la, la parte que decíamos que para omegas positivos, entonces solamente estaba para esta parte. Entonces, como decíamos que era siempre simétrico, entonces ahí sí no podemos hacer esa. ¿Esa qué? Esa apreciación. El eje imaginario si sí debemos hacerlo completo. A ver, ¿qué más? No, pues, vamos a graficarlo en términos de parte real imaginaria. Entonces comienza la gráfica en 0,5,0. Entonces vamos a ponerlo por acá, por decir algo 0,25, 0,5, 0. Entonces ese es el primer punto. Le dibujamos una linecita para que, que nos indique que omega es igual a 0. Seguidamente vamos con 0.46 menos entonces comienza por menos. Vamos a ver otro punto fácil de graficar. Este puede ser bonito, 0.2 menos 0.4. Si acá es 0.25, acá es un, es que es 0,125. 0.1, 0.2, puede ser por acá, menos 0.4, entonces como vemos ahí sí el máximo número es menos 2.5, por aquí, puede ser el máximo, bueno vamos a graficar este punto, es que como acá no se tiene una una escala muy precisa, menos 2.5, 5 por aquí, si el es menos 2.5 por acá es pues 1,25 eh, 2 puede ser por aquí. Listo. Y nos dicen que para punto 2 es menos punto 4. A ver. Si sí, esto es 1, esto 0.4 es punto punto por aquí. Listo. Está dando como extraño. Listo. Acá este numerito era por 10 a la menos 4. Entonces todavía esta cosa tiende a ser. Entonces el máximo número no es menos 2,5. Sino. Eh, ¿Cuál era el máximo por acá? Punto 4 entonces en punto 2, ahora sí dibujémoslo por acá, punto 4 eso quiere decir que por acá más o menos puede ser punto 2 por ejemplo, el siguiente es punto 2 para menos punto 1 que es la mitad de este entonces por aquí menos 0,03, eso es casi 0, pongámoslo por aquí menos 0,1 chin, chin, chin, por aquí ah no es que es menos 0,1 entonces ahí lo grafiqué mal menos 0,1 da menos 0,2 entonces menos 0,1 puede ser si esto es punto 2 por acá punto 1 y acá menos punto 1 menos 0,1 con menos 0,2 va por aquí eh, a ver qué más por aquí Chum, chum, chum. Chum, chum, chum. y acá vemos que después de ese salto que hace de acá a acá va regresándose a cero por números negativos si sí, más o menos se ve así entonces vamos a intentar reconectar esos puntos claro está que si no nos queda como tan tan clara la gráfica podríamos intentar otra técnica de graficar más puntos como para para mirar entonces qué pasa aquí pero pues como tal como yo ya la dibujé en algún otro software entonces pues digamos que eso no me preocupa tanto y acá el punto cero cero sería el punto para infinito en este caso más infinito omega igual a más infinito, pero como sabemos siempre es más menos infinito, dibujamos el sentido de la gráfica, o bueno el sentido del de desplazamiento de esto, completamos la mitad del otro corazón, más o menos cierto, parece un corazón, y desde menos omega negativos va a los omegas positivos. Y como tal esta es la, la gráfica de, de Nyquist.